Hola familia, es un placer saludarles. Espero que se encuentren bien junto a sus seres queridos. En esta ocasión les traigo algunas ideas para que te inspire a decorar o remodelar tu cocina para este año 2023. Aquí podrás ver algunos diseños, colores y texturas que podrás utilizar de acuerdo a tu estilo. La cocina es uno de los espacios donde pasamos el mayor tiempo posible cuando estamos en casa. Esta es la razón por la que se está utilizando una cocina cómoda, relajada y de espacios abiertos para compartir en familia. Algunas de las combinaciones que estarán muy en tendencia para este año el color madera con el color negro. También el color blanco hueso con el color madera. Otras de las combinaciones que estará muy en tendencia es el color gris bajito con el color blanco. Si te gusta este contenido y aún nos forma parte de esta pequeña familia, te invito a a que te suscriba, Es totalmente gratis. Activa la campanita y me regales un like. Sigues disfrutando del vídeo hasta el final. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias y bendiciones.